Hola, hola, buenas estás? aquí Sobald comentando un día de la taberna Y hoy volvemos a Surviving Master. Este va a ser nuestro capítulo número 15 de esta maravillosa serie que estamos subiendo Y está explorando, está investigando, está valorando ¿Qué vamos a hacer con el domus Porque nos está fallando, la extracción del metal ya cada vez va siendo menos Aquí hay poquita gente trabajando, como se ve Y no sacamos mucho metal por sol Entonces ¿Qué vamos a hacer vamos a tener que buscar alguna otra zona de la que sacar eh, metal y una de las posibilidades era aquí vale traer un domus hasta aquí y, y empezar a sacar metal de aquí o en la otra posibilidad era venirnos aquí aprovechar este domus que estamos arrancando ya aquí en esta zona y construir uno aquí cercano no muy alejado que podamos conectar tanto con cables, como con oxígeno y demás. Y meter aquí una, un, un extractor de metal para empezar ahí a hacerlo funcionar esto a toda pastilla. Así que creo que la mejor de decisión para nosotros va a ser esa en este momento. Y con eso, nada. Eh, tiraremos para adelante, avanzaremos. Y, y veremos a ver qué nos surge de nuevo. En nuestro pequeño rincón de Marte. Así que nada, vamos a por ello. A ver si podemos darle calor. Aquí, bueno, es que los drones no están trabajando mucho. Bueno, poquito a poquito. Se ve que entiendo o puedo entender que tengo pocos drones. Habría que gestionar esto, ¿eh? Nah, pero bueno, vamos bien. Es que hay 14 drones, 16 drones. Hombre, si los mmm, consigues mover, pues obvio que los manejas más rápido. A ver, ¿tú dónde estás? Vale, están todos aquí. Están todos aquí. Vale, vamos a ir a por. Vamos a llevarnos uno de los. de estos. Loco, ruta de transporte de aquí, tráeme. Exacto. Gasolina. Y me la descargas aquí. Eso es. Que vayan cargando nuestro cohete. Sí, que encima llevo metales raros. Vale, perfecto. Con eso vamos a trabajar del lindo. Además... ¿Qué vamos? Vale, esto aún no lo podemos. ¿Cómo tenemos las investigaciones? Vale, tenemos el Monster Farming. Vale, que esto es para sacar nosotros el... El... Para sacar agua gratuitamente Vale, eso nos va a abrir un montón de posibilidades para poder ponernos en sitios donde técnicamente no podríamos. O, o lo tendríamos más difícil, ¿no? Para arrancar. Vale. Con eso, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, aquí de, de investigación de momento lo tenemos claro, lo tenemos bien. Y vamos a dejarlo así. Vale, ok. Vamos a adelantarnos. Vamos a trabajar con... Uy. Autosuficiente. Claro, es que aún no podemos... Aún no podemos y Es muy pequeño Ah, no, tiene el mismo tamaño Vale Es que uno básico Uno básico no está mal O un, un barrel tampoco, Un barrel tampoco lo veo mal, eh No, vale, vamos a meter uno básico Vale Vamos a acercarnos un poquito Ahí Para poder construirlo Vale, aquí estamos bien Vale, vamos a traerle La conexión Vamos a tirar cable a partir de aquí Vale, así, en línea recta. Aquí. Vale, con eso está bien. Y además le vamos a sacar el agua. Vale. Ay, sin conectar, ¿por qué? Vale. Hay que llevarlo hasta allí Es que no sé si por aquí debajo Puedo conectar el Doom O sea, con un pasaje Vamos a clavarlo aquí Aquí me parece bien Porque lo conectamos aquí en esta zona Y así podemos Tener acceso a que pase el pasaje Por aquí, tanto como para pegar La vuelta por aquí para meter otro pasaje, etcétera. Vale, vale, o sea, esto está bien Esto está bien el muxi. Vale, aquí tengo los tanques de oxígeno. Esto está full, perfecto. Aquí tengo dos extractores de agua trabajando a tope. ¿Para el extractor de la gasolina que necesitábamos? No me acuerdo. Fue el refinery este. Uf, pero hace falta mucho. Nah. No, no me sale a cuenta el fuel refinery. Me lo traigo desde allí y ya está. Eh, se está cargando de. Ah, no, aquí viene el que está cargado de gasolina. 4,3. Bueno, que vaya haciendo viajes al pobre. A ver. Ah, vale, este logro, ok. Vale. Ah, vale, vale, vale, vale. ok. ¿Por qué? Ah, vale. No, no es nada nuevo tampoco. Uy, vale, pero no lo puedo apartar. No. Uh, oh, hay hambre aquí. Oh, esto es muy malo. Vale, podemos tener otro life support. Buf. Esto está bien, pero, claro, hay que llevarlo Fuera del Y lo peor es que no va por separado Vale, el agua al fin y al cabo Como nos sobra, no, este que tenga Dos iteraciones solo y ya está y, Vale, y este que tenga Vale, vale, vale Menos 82, eh La falta de electricidad es brutal aquí en, este, en esta zona está bien porque tengo los acumuladores Y como tampoco consumo mucho aún Pero aquí hay un problema bastante grande Tenemos los acumuladores a tope Y van bajando poco a poco Vale, o sea, el balance es menos 82 Vale, y la comida, claro Aquí sí que la genero, pero allí no... Y esto no, no se está haciendo funcionar, ¿eh? Mal, feo, feo eso. No tienen acceso a los drones. ¡Uh! Oh, un... Ha muerto. limpiadmelo de ahí. Por favor. Vale. Vale, vale, vale, vale. Y claro, aquí esta peña es la que está muriendo de hambre. Y no puedo transportar comida a un lado a otro. Estos son los únicos que... Produ oh. Vale, no tenemos más sectores que escanear. Vale, vamos a agarrar esta zona en el mapa Y aquí luego Ay, perdón Vale, vale, vale, vale Ok, nada, pues vamos Aplanando todo Allanando el camino Aquí esto está relleno ya Siete Y tenemos... ¿Por qué está todo el mundo parado? Vale, a ver Una ruta de transporte Aquí, me traes gasolina, gracias, hasta aquí. Eh, no me gusta eso, ¿eh? A ver, que haya que traer... Pues que no produce tanta gasolina, ¿eh? Bueno. Nah, está bien, tenemos un montón de producción de... De... De electricidad y no se nos acaba ni de milagro. Ponemos un atómico. ¿Dónde? Ah, bueno, claro, aquí, normal. A ver, ¿tenemos algún dron por aquí extra que no esté trabajando? Vale, vamos a llevarnos estos dos aquí. Y ya con eso... Vale, los drones sí que pueden pasar por encima del cable Lo que no pueden hacer es pasar por encima del pasaje Pero bueno, eso como tal no es problema Porque vamos a poder meter este aquí Y de aquí para allá Vamos a hacer un pasaje por aquí en medio con una rampita Y listo Claro, y lo que hay que ir es ir cargando Esto de... vale, vale, vale, vale perfecto Además ¿Tú que estás parado? A ver ¿Dónde hay metal por ahí? Porque por aquí recuerdo que había metal, vale, perfecto, aquí recoge lo que sea y me lo traes aquí de vuelta, perfecto, vale, me gusta, Uf, aquí tengo además un cargador atómico, perfecto, Uh, todo esto hay que repararlo, y no tenemos metal aquí en esta zona, en serio, Ah, tenemos aquí, pero no allí. Tú, ven aquí, recógeme un poquito de metal y me lo descargas aquí. Claro, porque los drones de aquí a allí no llegan, no hay depósito suficiente. Uf, muchos edificios sin... Vale, bueno, pero esto es normal. De hecho, aquí podríamos montar un domus, ¿eh? Falta el agua. Esto con el, con el Moisture Vaporator podemos empezar aquí a sacar agüita y ya tenemos más o menos una previa montada. No está mal, ¿eh? no me parece mala opción. Teniendo esto, lo que pasa es que tenemos, claro, hay un domus aislado sin tornisón. A lo mejor no es lo más efectivo. Vale. Uh, feo. ¿Por qué? No producimos... ¿Dónde está la fábrica? A ver Uy ¿Dónde la plantamos? Ah, es verdad Calla, la plantamos aquí ¿Dónde estaba? Aquí se plantó Cierto, cierto, cierto Producción por sol 1,5 No son muchos, eh Y esto consume un metal Que da gusto Habría que darle, vamos a darle aquí prioridad a esto ¡Hala, ala, ala, pero Que no se deje de trabajar tampoco Tenemos que hacer volar esto Y traernos otro Uh, el fin de una era Uh, nuestro Último fundador Ha muerto Claro, ha muerto de... por la edad. Rest in peace, my friend. Lástima. Bueno. Eso, o sea, quiere decir ya que llevamos mucho tiempo aquí. Uy. Vale, nos podemos traer otro cohete. Passenger Rocket. Passenger Rocket no está mal. Lo que sea, es que pff, aún necesitamos habitar esto. No hay gente trabajando aquí. Uy, Vale. Vamos a lanzar ese segundo Passenger Rocket. Vamos a traernos aquí. Gente que trabaje en geología, sin especialización, no queremos. Oficiales aún no nos sirve. Científicos, ingenieros, botánicos. Vale. Geólogo, sí. Médico, estaría bien. Geólogo, botánico, botánico, botánico. 12, otro botánico. No, botánicos, ¿cuántos llevamos? 4. Vamos a traer a nuestro geólogo, ¿no? Adulto. Puede ser más joven. Geólogo, adulto. Vale. Vale, pues nada, lo lanzamos. Sí, sí, me lo quedo. Me lo quedo. Vamos, para adelante. Vale, ahora, vamos a preparar. Hay que preparar este domus. ¿Cómo lo vamos a preparar? De la siguiente forma. Vale, perfecto. Living Complex. Aquí. Vale, estupendo. Ahora, ese Living Complex, ¿qué más le vamos a añadir? Es que el reset slab no está, no está mal, no está mal, pero falla un poquito. Enfermería. Ah, vale, la enfermería la vamos a añadir. Aquí en un pequeño rincón que tengamos. Vale, vale, vale, vale. Vale, vamos a preparar la salida ya. Esta será la zona de salida. Esta, para el siguiente, para enganchar el siguiente Doom, que no sé dónde lo llevaremos ni dónde lo... Ni dónde lo asociaremos. Pero bueno, por ahí estará. Vale. Además de eso, ¿qué más? Un gimnasio al aire libre. Esto viene genial. ¿Vale? Y ahora vamos a meter... ¿Dónde está? el Para comunicar el Doom. Aquí un pasaje. De aquí... A aquí. Vale. Maravilloso. Ahora, una rampa. Ah, vale. Se tiene que completar aún. Vale, y además aquí podemos poner zona de decoración, fuentes, vale, ¿qué más? Y un pequeño jardincito, uh, el jardín es de tres, un pequeño jardín, vale, ahí, venga, perfecto. Trabajen esos drones. Venga. Dios, aquí qué ocurre. Hace falta reparar esto. Dios. Eh, vale. Rápido. Esto. Total prioridad. Venga, venga, venga, movimiento. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Espliega! Eso es ¿Me reparáis esto, chicos? Venga, dejadles hueco Vale, a ti te voy a llevar aquí Y vamos a ir a por gasolina Gasolina, vale, y me la traes para acá Eso es, buen movimiento ¿Qué estáis reparando? Uh, partes electrónicas. Fuck, corre. corre. Corre, corre, corre, corre, corre. ¿Dónde guardamos partes electrónicas? Comida... Comida, partes electrónicas. Vale, tú que vienes en camino, tráeme. De aquí, partes electrónicas, exacto. Vale, perfecto. ¿No lo pueden reparar? No, aún no. Vale, ok, ok. Pues nada, nos vamos aquí. Volvemos. Reparar un poquito para que continúe la acumulación de energía. No pasa nada, estamos bien. Y volvemos al sitio. Vale, vale, vale, vale. Nada, aquí, aquí. Os quiero. ¿Y aquí no hay partes electrónicas? No, obvio, ninguno Nada, uff Claro Vamos a darle un tiempo prudencial Para que llegue por lo menos aquel Dime que no te queda mucho Venga campeón, yo confío Yo confío. Vale, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes. Perfecto. Vale, vamos a descargar corriendo. Vamos a descargar los recursos. Aquí. Resources are low. ¿Qué recursos hay pocos? Ah, comida. Uf, vale, entiendo. O sea, tiene sentido. Aquí. Ha muerto. ¿De qué? ¿De hambre? Buah. Con mayor razón. ¿Está el pasaje construido? No, está en ello. ¿Qué le queda? Vamos a acelerar esto un poquito Vamos, vamos, vamos, vamos, chicos Descarga ¡Oh, ¡No! ¿Dónde tiene? A ver ¿Dónde hemos dejado las partes electrónicas? Ah, uff Vale, sí, ya lo hemos reparado, ok ¿A esta gente cuánto le queda? 103 horas, vale, podemos esperar un sol más Eso está bien, eso está bien, eso está bien Podemos esperar un sol más, vale, me convence eh, eh, eh, eh. Aquí tenemos que sacar comida a tope. Podemos sacar comida a tope, life support, estorajes, tums. Eh, uy, aquí. Ah no, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí es, aquí es. Vale, vamos a sacar una funda, al farm, que además está guay porque esto, lo sacamos fuera. Vale, aquí está bien. Nos estorba, no molesta. ¡Dios! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, estamos viendo. Estamos alucinando toda la población drogada. Estamos loquísimos. Vale. Lea. Buah. O sea, duración no se sabe. No tengo partes electrónicas, tú. Vale. Aquí nos lo vamos a traer, da igual. Vale, voy a sacarme aquí. La Fuel Refinery Y vamos a empezar a trabajar Vale Donde ¿dónde han entrado? Ah, aquí, vale, perfecto Aquí no pueden porque hacen falta Uff Moisture Farming, vale Ok, ya tenemos eso. ¿Qué más vamos a investigar ahora? Farm Automation. Uf, 15.000. Es que, es que, es que, es que, es que... Es que es un problemón, ¿eh? Porque aún no sacamos piezas de electrónica. Pero yo creo que no sacamos piezas de electrónica porque no queremos. Eh, a ver, ¿dónde están las piezas de electrónica? Electronic Factory. Micro Manufacturing. Micro Manufacturing. A ver, ¿dónde está eso? Creo que no la tenemos aún. o No disponemos de ella. No, que va, que va. No disponemos de ellas, seguro. Vale, vamos a meter esta que al fin y al cabo son solo 2.000. Y, y vamos limpiando las que tenemos más para abajo. Oh, esta sería maravillosa, pero son 10.000, es un montón. Y esta de las nuevos crops está muy guay. Vale, como tenemos esta de 3000 y esta de 2000, vamos a añadir aquí esta de Biotech, que son 7000, para desbloquear nuevos cultivos. Yo pienso que estará bien. Vale, vamos a meter esta aquí y ya con eso en colado ya vemos a ver cómo lo gestionamos. Pero necesitamos este. O sea, está aquí en robótica. Fua. Vale. Y, y claro, entiendo que en algún momento la tendremos que sacar por investigación. Vale. Vale. Pues es un problema. A ver si podemos hacer que trabaje la gente aquí en... En los comestibles. Porque si no, lo vamos a tener muy feo. Life support. Vamos a poner vale, vamos a añadir ah, aquí no cabe, claro vale, vamos a añadirlo aquí y construimos este y con este vamos tirando ya, cuando tengamos este activo ya con eso gestionaremos pero necesitamos hacer que se empiece a funcionar eso, vale, vamos a traer aquí también un extractor de metales pies de máquina, tenemos, perfecto eh, así Hay que llevar cable hasta allá, creo recordar que sí. Vale, vamos a meter un pasaje. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Vale. Claro, y con estos es que necesitamos un cargo rocket aquí. ¿Esto porque qué no lo estamos construyendo? Partes de máquina. Hay. Hay pocos drones o no funcionan bien. O yo no sé. Aquí hay drones que tienen Claro, tienen los pobres, tienen un trabajo De locos Vale Vale, esto está claro Esto es aquí y aquí, vale Ok Vale, y aquí podemos poner Uno que cueste Pocos soles No, vamos a sacar trigo Que son todos soles a punta pala Y ya está Partes de máquina, aquí las estamos trabajando. Uf. Vale. Eh, eh, eh, eh. Vete para acá. Vamos a hacer que trabaje. Uy, wow, claro, es que vamos a toda pastilla. Vamos a toda pastilla. Vale. Aquí. Tráete. Electrónica. Y me la dejas aquí. Aquí, déjala caer Vale, ahora, cables. ¿Podemos pasarlo por aquí? No ¿Y por aquí? Tampoco Uf, Es un reto brutal, eh Vale, vale, vale, vale, por aquí Maravilloso. Lo resolvimos. Oh. Yo, o sea, no estamos durmiendo. O sea, hay solo algunos que so o sea, son catálogos como soñadores que son los que. Bueno, entran en el estado ese de narcolepsia y se duermen. O sea, le piña está entrando. Claro, está entrando en shock y tienen ataques de ansiedad y ataques al corazón. Wow. O sea, está poniendo una cosa muy fea con eso, eh. Pero muy, muy fea. Vale, aquí estas partes de máquina. Vale, venga. Que la acaben de construir. Y listo, vamos para adelante. Uh, no, es que reventar un cohete Me muero Porque hay? Pero hay demasiados Oh, Dios Vale, y no tengo partes de máquina Para restaurar esto Y no producimos apenas partes de máquina ¿Por qué? Aquí necesitamos reparación Con partes de máquina Aquí tenemos comida Tenemos algún A ver, hombrecillo Vale, además, cógete comida. Vale, vale, vale. Que se, trae, que se lleve comida para allá. ¡Oh, una nueva anomalía! Vale. A explorar. Tú no, tú no, tú sí. Eh, vale, ha cogido la comida. Perfecto. Vamos a llevar también un poquito de polímero. Por lo que sea. Para allá, hacia el sur... Vale, maravilloso Eh, aprovecha y trae gasolina Uno de gasolina ¿Aquí cuánto hay de gasolina? Hay once de gasolina Chico, chico, chico, chico Aquí, a por la gasolina Vale, y ahora cuando nos dejemos este Haciendo el viaje hacia el sur Perfecto, Perfecto, perfecto, perfecto Ay, ay, ay, no está viajando ya para acá. Vale, perfecto. Ahora nos vamos a llevar uno de estos hacia allá, hacia el norte. Ah, no, no. Vamos a coger partes de máquina de por aquí. ¿Dónde estamos acumulando las partes de máquina? En eh, ningún sitio, parece. No, porque las que sacamos se usan. Eh, literal Y no estamos sacando más. Vale, pues nada, nos hacen falta. ¿Qué hace falta para construir el cable? ¿Metal? ¿No tenemos metal por aquí? ¿No tenemos metal por aquí? Eh, vale. ¿Y carga el metal? <ríe> Así es fácil. Metal. No te voy a cargar metal, chico Vale, eso es Vale, viene por dónde va este Vale, vale, ya está llegando Ok, ok, ok, ok Vale, descárgalo aquí Y ya que los drones se encarguen Ahora tú, ven aquí y descárgamelo Aquí y todo, y que los drones se encarguen Vale, perfecto, así, tal y como estamos Lo vamos a dejar aquí Yo creo que hemos avanzado Hemos podido controlar un poquito Ambas zonas y estamos ahí moviéndolo todo Estamos creciendo en la zona sur Sin descuidar la zona norte Y eso es muy importante, y nada, ya a partir de ahí boom, Vamos para arriba, vamos a equilibrar Todo un poquito Y vamos a tirar para adelante Nos queda mucho trabajo Y las alucinaciones Nos están poniendo feo, eh Así que nada, recordad lo de siempre Seguidnos a los dos, en Twitter, vale, van a estar los dos En la descripción, que comentamos Un poquito de todo en general, también Recordad Seguidnos en Twitch, abrimos streaming normalmente todos los miércoles a las 7, 7 y media Abrimos directo, charlamos un ratito con vosotros Y a partir de ahí jugamos a lo que sea Y por último Recordad